Amigos del pescador, ¿cómo están? Hoy queríamos presentarles unos rollzitos, ahora Javier le va a comentar un poco sobre ellos. Tenemos reel de la marca Daiwa, modelo Swiftfire, dos reel alemanes Carretel metálico en distintos tamaños, tamaño 1000, 1500, 2000, 2500. Ideal para la pesca de pejarroy para esta temporada, un reel super liviano, de muy buena calidad, muy buen precio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 es un reel super versátil, a muy buen precio, a muy buen precio. Sí, no importa el tamaño, eh, cualquiera de los tamaños que lo encuentran lo eh, no pueden abonar mismo valor, no cambia la no cambia no medida digamos. así que puede, puede, puede abarcar, como decía Javi, distintas pescas y no va a abonar ninguna diferencia eh, que le va a servir ¿vale? Nombrando del pescador, tienen la carga del nylon mustang de regalo Así que bueno, el pie de la pantalla tiene nuestros contactos, no duele comunicarse.